Hola, este video es el primer video de una serie que voy a realizar que tienen que ver con la tienda electrónica, que es un nuevo módulo que está disponible en librete.cl Bueno, la verdad es que este módulo ya lleva disponible eh, una, unos días, de hecho aproximadamente dos semanas, estaba disponible desde mediados finales, casi finales de julio, pero todavía no se había eh, documentado, por lo menos no en video. Eh, como la mayoría de las opciones de LibreTE, la tienda electrónica viene desactivada por defecto. Significa que tienen que activarla. Pero en este video no quiero mostrar la tienda en sí. Sino que, ¿qué es lo que pasa cuando todavía la tengo desactivada? ¿Ya? A pesar de que la tienda está desactivada, hay una funcionalidad de la tienda que sí está disponible para todos los usuarios por defecto. Y que tiene que ver con la página de pago de los documentos. ¿Ya? Bueno, todos ya sabemos que si yo genero un documento, cualquiera... Vamos a generar una factura, vamos a generar solamente el documento temporal. Yo puedo generar esta factura y puedo ir al enlace eh, público para el pago. ¿ya? Que está acá abajo o que también podemos hacer desde la página del documento temporal. Y podemos hacer clic acá. Y que de hecho es el mismo enlace, página, que se le envía eh, a los clientes. ¿ya? O sea, si hay un cliente de ustedes que... Eh, y le mandan un correo de un documento temporal y obviamente tienen los pagos activados porque esto funciona solamente si los, el, el módulo de pago está activado en su empresa como la mayoría de las cosas recuerden viene desactivado por defecto pero lo pueden activar en la configuración eh, estando activado este módulo tiene acceso a enlace público para pagar hasta ahora si usted hacía clic en el enlace público para pagar lo llevaba a una página que básicamente era una página dentro de LibreT. De ya o sea, en el fondo que decía LibreT, de facturación, contabilidad, etcétera y obviamente no tenía la sesión iniciada porque seguramente su cliente no va a estar trabajando con LibreDT pero esta vez, si hacemos clic en enlace podemos ver que la, la página cambió la estructura bueno, sigue teniendo la barra negra arriba el blanco y la barra ploma abajo pero si se fijan, ya no dice LibreT en ninguna parte y lo que sale ahora son solamente los datos de su empresa Bien. entonces en este caso dice Sasco SPA, ese botón no se puede hacer clic eh, básicamente no se puede hacer clic porque la tienda está desactivada y abajo aparecen los datos de la empresa y los datos de contacto ya que están configurados eh, con esto eh, se entrega una página más limpia al, a sus clientes y con esto logran en el fondo que el, el cliente vea solamente su marca Bien. ahora, esto es por defecto aunque la tienda esté desactivada ¿Ya? Aunque la tienda esté desactivada, va a aparecer esto igual Y esto, como mencioné, tiene la ventaja de que ya su cliente no va a ver la marca libre de TE Sino que va a ver su propia eh, marca, la de ustedes ¿Ya? Bueno, y obviamente aquí ya pueden hacer todo el resto de las acciones Descargar la cotización, lo mismo de siempre Bajar el voucher para pago con transferencia eh, Pagar directamente con Kipu eh, Pagar con Transbank, con WebPay Que está disponible hace aproximadamente eh, 3, 4 semanas, poquito antes de la tienda o pagar con criptomonedas, ya las mismas opciones que teníamos antes. Pero, insisto, el layout ahora es diferente. Ahora, este layout, así como está con la tienda desactivada, es el layout estándar. Eh, vamos a ver después una forma de personalizar este layout. Y lo otro importante es que este layout eh, es el estándar cuando la tienda está desactivada. Si la tienda estuviera activada, aparecerían otras opciones, que las vamos a ver en el siguiente video cuando explique cómo activar la tienda. Bueno, es el video, entonces aquí lo único que quería mostrar era que desde ahora la página de pago ya no tiene las partes que decían antiguamente LibreT y tienen solamente esa información. Y esto está disponible aunque no tenga la tienda electrónica activada. Muchas gracias por haber visto el video.